distrito judicial en este proyecto que está ya en camino para estar con nosotros. Bien, ahora sí, lo recibimos con fuertes aplausos para iniciar ya la sesión de la tarde. En su mesa, doctor. tardes con todos. En principio agradecer, estoy seguro, hablo por los tres colegas, los dos colegas que me acompañan, por la confianza y la oportunidad de este espacio tan necesario de reflexión de quienes tenemos por día a día tener que abordar estos tópicos, estas, estas circunstancias que nos retan de modo ciertamente profesional, pero también funcional, ¿no? Es saludable que nos veamos las caras, que confrontemos ideas y posiciones como toca a quienes tenemos por principal actividad, el resolver la vida de las personas. Y lo resolvemos y, y decidimos por sobre la vida de las personas en ámbitos que son trascendentes para ellos, ¿no? y aquello exige responsabilidad. Entonces, eh, se me encarga dirigir esta mesa con el propósito de abrir las, eh, las compuertas del, estoy seguro, múltiples eh, circunstancias que vayan a surgir en esta tarde para reflexionar a este respecto. Me place mucho presentar al doctor Jorge Luis Temple Temple, muchos lo conocen, reconocido profesor de LP, magistrado del Ministerio Público, docente universitario, especialistas en tema materia, de materia procesal y penal, y que eh, ciertamente es una voz autorizada de nuestra institución, del Ministerio Público. Me acompaña también el doctor Bayón Segovia, que es fiscal provincial anticorrupción, un tema sensible en el cual justamente nuestro tema, las técnicas especiales de investigación resulta una herramienta indispensable para cumplir los roles de esta tarea conjunta. Quien les habla es, es fiscal penal y también docente universitario con eh, gran expectativa de poder escuchar a los doctores. Entonces, sin más, con los tiempos que se nos ha dado, para abordar nuestra perspectiva de las técnicas especiales de investigación, su utilidad, su trascendencia, en la labor de persecutora e indagadora del Ministerio Público, doy el uso de la palabra al doctor Jorge Luis Tempetemple para quien pido, por favor, un voto de aplauso. Bueno, ante todo, un agradecimiento a la, a la comisión organizadora de este importante evento académico. Y para nosotros es sumamente grato poder. Y traer algunas reflexiones, algunos temas. Normalmente, yo siempre parto de la Constitución. Siempre mi premisa mayor parte de esa fortaleza que es un modelo, un diseño constitucional. Y hablar de técnicas especiales de investigación, creo que es importante partir de ahí, porque en los últimos tiempos han surgido algunas posturas algunas posiciones y algunos también pronunciamientos que considero que contravienen el diseño constitucional de investigación del delito. Me refiero, por ejemplo, habrán podido apreciar seguramente ustedes, que algunos reclaman ya una investigación defensiva a cargo de la defensa. Algunos ya pretenden realizar actos de indagación, de averiguación, de investigación y probatorias de la defensa. Hay quienes también ya reonan un derecho constitucional, un derecho que forme parte del derecho del contenido esencial a la prueba, como el derecho de la obtención o búsqueda de la información o de la averiguación de las fuentes. Como por ejemplo, la desnaturalización de la prueba pericial establecida en nuestra Ley Procesal de Carácter Penal. Como la famosa mesa de trabajo pericial, no prevista en la ley. Como por ejemplo, Apelación 80-20-22, en la que se pretende realizar exámenes a los órganos de prueba diligencias preliminares y esto nos lleva a la reflexión porque todas estas y muchas otras posturas que vemos permanentemente en la administración de justicia en los tribunales que existen posturas al margen del diseño constitucional de persecución y de investigación del delito es más al margen de la política criminal del estado peruano me explico. La Constitución de 1993, que no hace que ratificar y mejorar la función persecutoria del delito a cargo del Ministerio Público, ha atribuido atribuciones, como bien sabemos, atribuciones de carácter general y sobre todo especiales en el ámbito procesal penal. No solamente le otorga al Ministerio Público, la titularidad, el ejercicio público, la acción penal, sino la conducción de la investigación desde un inicio. Y no se establecía en la Constitución del 79. En la Constitución del 79 se hablaba, vigila e interviene. En la del 93 le dice, conduce. Sin limitación alguna, como sí lo establece el Código Chileno, el Código Colombiano, el Ministerio Público, según este diseño constitucional, desde hace 44 años, no es del 93, tiene un modelo de ministerio público sólido, sin limitaciones, sin, sin restricciones constitucionales. Claro está, el Código Procesal nos ha puesto varios frenos, varios límites no establecidos en la Constitución, que ese es otro tema, ¿no? como la conducción jurídica y la investigación, como la carga de la prueba, como el principio de objetividad, que son discutibles, debatibles. Por tanto, ese modelo concebido bajo ese marco constitucional, responde a una política criminal del Estado peruano para enfrentar el delito. Y ese, ese marco tiene un marco constitucional esa política criminal. Por tanto, nuestra primera idea a fuerza es que no olvidemos, a veces hacemos interpretaciones aisladas. ¿Una ¿No pregunta, doctor? Ah, a veces hacemos algunas a veces algunas eh, apreciaciones ¿no? aisladas que aún los preceptos de nuestra ley procesal y descuidamos el diseño constitucional y descuidamos nuestra política criminal del Estado. Una segunda idea, estas técnicas especiales de investigación estriba en el hecho que no solamente tiene un marco constitucional, sino que también forma parte del objeto del proceso penal y de las finalidades de las fases de la investigación. ¿Me explico? Decimos que forma parte del objeto del proceso penal porque, como bien sabemos, mayoritariamente, la búsqueda de la verdad, la averiguación de la verdad, es la razón de ser del proceso penal. Claro, está que hay quienes señalan también que el proceso penal tiene por propósito materializar el derecho penal material. Hay quienes también señalan que el proceso penal es para proteger derechos y garantías del imputado. Pero lo cierto es que mayoritariamente la razón de ser del proceso penal es la búsqueda. Y en el ámbito ya específico de la investigación, nuestra ley procesal de carácter penal ha establecido cuáles son sus finalidades en las dos subfases. En diligencias preliminares, obviamente es determinar si ese hecho aconteció o no aconteció y la delictuosidad del mismo. En investigación preparatoria y es determinar si esa conducta es delictuosa o no y determinar móviles y circunstancias de ese hecho criminoso. Tanto las técnicas especiales de investigación tienen como el propósito cumplir estas finalidades inmediatas de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria. Resumiendo esta, esta segunda idea, por tanto, las técnicas especiales de investigación responden al objeto del proceso penal, búsqueda de la verdad, y cumplen, propician, facilitan, contribuyen en el cumplimiento de las finalidades inmediatas de las subfases de la investigación. Una tercera idea, una tercera idea es que estas técnicas especiales de investigación eh, si bien afectan o restringen derechos fundamentales pero se ha efectuado con el propósito de salvaguardar otros derechos, principios, valores igualmente constitucionales y que el legislador bajo ese diseño bajo ese diseño de política criminal ha restringido los mismos en aras precisamente del deber que tiene el Estado de preservar la seguridad de sus ciudadanos de lucha contra la criminalidad, de persecución del delito, entre otros aspectos entonces estas tres a inicio de, este, de mi primera intervención, quisiera precisarlo ¿no? ¿por qué lo enfocamos de este modo? para que no nos olvidemos que todos los institutos procesales forman parte de un modelo constitucional de persecución e investigación del delito. Y en segundo lugar, que forman parte de la política criminal de persecución del delito establecido por el Estado peruano bajo un marco constitucional que ya data de hace 44 años. Y por último, bien lo sabemos, que las técnicas especiales de investigación son valiosas herramientas para el persecutor público. Valiosas herramientas en la lucha contra la criminalidad organizada. Valiosas herramientas en la persecución del delito y la función fiscal. No, esta es mi primera intervención y sujeto a las interrogantes, preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Temple, por favor. Eh... Supongo que ha sido una omisión mía. Vamos a terminar la primera ronda de intervenciones y tenemos un bloque exclusivo para la participación y la interacción con ustedes, estimados. Así que eh, creo que va a faltar oportunidad de poder compartir en esta, en esta primera ronda de participación. Ahora el doctor eh, Bayón va a complementar esta perspectiva con su cosmovisión del uso de estas técnicas especiales, lo que se vaya a lograr con ellas y cómo tiene reflejo en otros ámbitos ya necesariamente de las otras etapas. Para eso les pido también un aplauso para el doctor y eh, lo escuchamos. Bueno, eh, muy buenas tardes. En primer lugar agradecer a los organizadores de este segundo encuentro de abogados penalistas por haber tenido la gentileza de invitarme eh, como parte integrante de esta meta integrado por colegas fiscales. Eh, por el tiempo que se nos ha otorgado, ciertamente es muy escaso, voy a tratar de sintetizar algunas ideas generales eh, respecto al tema que me he propuesto desarrollar Relacionado a la prueba indiciaria, los sesgos cognitivos y el estándar probatorio, haciendo mención su utilidad en todo caso en el contexto de, eh, lo, de su utilización en, como en, en el marco de las técnicas especiales de investigación. El doctor Temple ya ha, ha señalado o ha destacado la importancia o el fundamento constitucional y pragmático de la utilización de estas técnicas especiales de investigación, que eh, en puridad buscan identificar aquellos espacios donde se pueda obtener información relevante respecto a un caso que está sometido a procesamiento. Y en ese eh, sentido cobra especial relevancia el tema de la prueba indiciaria. Y me voy a referir ya no desde un ámbito constitucional o netamente positivo, sino desde, eh, de pronto, desde un enfoque epistemológico. Estadísticamente sabemos que la población de Perú aproximadamente es de 36 millones de personas. De esa cantidad, más o menos el 10%, es decir, 3 millones de peruanos y peruanas han judicializado sus conflictos a través del sistema judicial. Y de esa cantidad de 3 millones, aproximadamente 800 mil corresponden a conflictos Penales, es decir, a procesos penales. Eso sabemos estadísticamente, es información objetiva. Lo que no sabemos, y sería muy importante que se haga un estudio al respecto, es qué cantidad o qué porcentaje de estos 800.000 mil casos penales se estructuran o se basan en prueba directa, cuántos en prueba indirecta, y cuántos de estos casos presentan una simbiosis de la utilización tanto de prueba directa como de prueba indirecta. No tenemos esta data, pero intuitivamente los operadores del derecho, los fiscales, los jueces, los abogados, podemos pensar, y creo que no nos equivocamos, que gran cantidad de estos casos, si no es la mayoría, se sustentan en prueba indiciaria. Por tanto, si esto es así, es necesario conocer cuáles son los fundamentos epistemológicos, la estructura, su valoración y también los mitos de la prueba indiciaria. Obviamente no voy a poder desarrollar ampliamente estos temas, pero sí me voy a referir a uno de los mitos muy ampliamente difundidos. Es aquella que considera la prueba indiciaria como una prueba marginal, subsidiaria, secundaria, complementaria, etcétera, etcétera. En los tribunales, usualmente, hemos escuchado eh, frecuentemente este tipo de alegaciones: que solo existe prueba indiciaria en este caso y, por tanto, denostamos a este tipo de evidencia. Considero que es un mito en la medida en que me parece que hacer una afirmación genérica en ese sentido no siempre tiene correlato con la realidad. Y para ejemplificar o para evidenciar esta situación voy a poner un ejemplo. Pongamos un caso de homicidio en el cual existe el testigo X que dice que vio como A mató a B. Es una prueba directa en la medida que tiene relación con el hecho principal del artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro, y el testigo está brindando información respecto al enunciado fáctico general y abstracto de la norma. Es prueba directa. En ese mismo caso, podemos tener la evidencia científica esta vez, de pronto una prueba de ADN que acredite que en las uñas de la víctima Existe, o se ha encontrado evidencia de piel de otra persona. En términos de fiabilidad probatoria, ¿cuál es más importante? ¿La prueba personal, la del testigo, o la prueba pericial, la del ADN? La del ADN es prueba indiciaria, porque no tiene relación directa con el hecho principal. Lo que acredita es un hecho secundario. Sin embargo, en términos de fiabilidad considerando los márgenes de error de una y otra prueba, me parece que la prueba científica de ADN, que es un indicio, es más relevante, porque sus márgenes de error son menos que la del testimonio. ¿El testigo puede decir la verdad? Sí. ¿Puede mentir? Sí. ¿Puede tener problemas de percepción? También. ¿Puede tener problemas de interpretación? Por supuesto. Los márgenes de error de una prueba científica, aun cuando existen, son mínimas. Probablemente se podrían acrecentar porque no se respetó la cadena de custodia, porque se contaminó la prueba, no se siguió el protocolo, etc. Pero en cualquier situación, comparativamente, son inferiores a la prueba personal. Por tanto, el peso probatorio de este indicio es mayor que la prueba directa. Y así podríamos analizar muchos casos por tanto su peso probatorio en este caso por ejemplo es superior por su capacidad explicativa también ya la corte suprema de justicia como ustedes ampliamente seguro conocen ha señalado que la prueba indiciaria sirve para enervar o destruir el principio de, inusión, de, principio de inocencia presunción de inocencia, perdón. Claro que hay que entender también cuáles son sus requisitos, su, sus exigencias epistemológicas desde la ciencia, que también han sido recogidos por la norma y por la jurisprudencia, para verificar si existe un correcto razonamiento de, este, eh, de, las, de los indicios que pueda presentar un caso. Las técnicas especiales de investigación, en, esencialmente en muchos casos, está enfocada a la obtención de indicios y en esa medida creo que tiene una utilidad práctica y no es que eh, solamente se trate de indicios sino podrían ser muy relevantes para la determinación de un caso. Entrando al segundo punto, segundo tema referido a los sesgos cognitivos, lo que podemos decir y esto ya enfocado de repente a la etapa inicial de la investigación, es que se incurre en este tipo de sesgo, son mucha, hay mucha clasificación también al respecto, pero me voy a referir a uno de ellos, que es el sesgo de confirmación, a partir del cual el investigador, llámese policía, llámese fiscal, parte de una hipótesis inicial que se sustenta en una evidencia también inicial, por ejemplo, las huellas las filoscópicas de una determinada persona permiten plantear la hipótesis que probablemente él sea el autor o partícipe de un evento criminal, pero se incurre en el sesgo cuando el enfoque de la investigación únicamente está destinada a corroborar esa hipótesis inicial y descuidamos y en todo caso inobservamos un principio también procesal, el principio de objetividad de verificar y recoger otra evidencia que podría falsear o contrastar esa hipótesis inicial. Creo que eh, los colegas y los que estamos a cargo de investigaciones debemos tener mucho cuidado al momento de formular hipótesis y evitar incurrir en este tipo de sesgos. Para evitar incurrir, lo que necesitamos primero es que conocer los sesgos cognitivos, sexo, eh, perdón, el sesgo de confirmación el sesgo de anclaje, el de representación, etcétera, etcétera. Creo que también necesitamos un enfoque científico de la investigación, en la que trabajemos con hipótesis principales y alternativas que deben ser falsadas o contrastadas a partir de la contrastación empírica de los datos que fluyen de los actos de investigación. Planteo como pregunta nada más si acaso también la inteligencia artificial que ahora está tan de moda podría servir para reducir o limitar los sesgos de información o de confirmación en la medida en que esta tecnología permite procesamiento, el procesamiento de abundante información. Finalmente, con relación al tema del estándar probatorio solamente indicar lo siguiente ¿qué entendemos por un estándar probatorio? en la doctrina racionalista de la prueba se dice que es el nivel de conocimiento requerido para que un hecho se declare probado y una de las características de la formulación de los estándares es su variabilidad es decir, en el proceso penal no existe un solo nivel de, un, un umbral único para tener por declarados los hechos. Existe un estándar para formalizar investigación preparatoria, uno para acusar, otro para sentenciar. De forma progresiva. La Corte Suprema es más elaborado, eh, su teoría de las sospechas, yo lo llamo, que dice teoría eh, sospecha inicial, sospecha suficiente, sospecha reveladora, sospecha grave. ¿Pero realmente esta propuesta que hace la, la Corte Suprema serán verdaderos estándares probatorios? Intuitivamente parece que sí, porque nos da a entender que cada vez se requiere mayor nivel de conocimiento. Pero en la medida en que no tengamos claro cuáles son los criterios objetivos para controlar intersubjetivamente, es decir, entre las partes, estos criterios, y esto es lo que en la mañana se, se cuestionaba bastante, me parece que no tienen esa condición de ser estándares objetivos. ¿Cuál es el estándar probatorio para decretar una medida que restrinja derechos en el marco de la utilización de técnicas especiales de investigación? Por ejemplo, tendrá mucho que ver con el tipo de investigación, con los derechos afectados. No es lo mismo, entiendo, privar la libertad de una persona en una medida cautelar que una videovigilancia aun cuando haya afectación, pero me parece que en función al caso concreto podemos hacer una diferencia de afectación de derechos en uno y otro caso. Estos son algunos de los temas que, eh, que comparto con ustedes y, y bueno, espero también que eh, a través de las preguntas podamos enriquecer aún más el debate. Muchas gracias. gracias. Muy bien, muy bien. Creo que ya las posiciones, las perspectivas se han claramente mostrado. Por un lado, el profesor Temple precisa la necesidad de reconocer el modelo procesal penal que nuestra Constitución ha configurado. Le ha encargado, según aquel, al la, la, Ministerio Público, la, dirección de la, la, la responsabilidad de esta etapa. Y esa responsabilidad pudiere o no asemejarse a la exclusividad en ella. Creo que en este aspecto, para dar pie a la segunda ronda, toca incorporar un, un, un ámbito, incorporar un, un vértice, un elemento para la ecuación. Esa exclusividad está referida al acto oficioso, al acto eh, procesal de indagación o está referido al ámbito material. Es decir, en la carpeta, ¿quién investiga? La materialización de la investigación es la carpeta fiscal. El responsable de, esa, de ese trámite, de esa causa, es el señor o señora representante del Ministerio Público. ¿Está restringido a ese ámbito? ¿O por el contrario, también está restringido a la imposibilidad de conocer, de indagar? Y esto nos confronta, conversábamos antes en la mesa, con el modelo o los niveles del de principio acusatorio asumidos por nuestro legislador. Hemos optado por una exclusividad plena, hemos optado por una total disponibilidad del ejercicio de la acción penal y de la necesaria investigación, son reflexiones necesarias a ese respecto. Claro, entonces, en el uso de esta facultad, las técnicas especiales, cuando existen modalidades delictivas que lo exigen, resultan indispensables tan indispensables es que en estas modalidades delictivas necesitamos, ¿no? nadie hace actos de extorsión con actas, con registros, nadie hace actos colusorios con un contrato, ¿no? necesitamos acudir a la prueba indiciaria. Y la fuente de elementos que deban ser reputados como indicios, en la mayoría de las veces de esta criminalidad, es justamente la que proviene de las técnicas especiales. Sin embargo, para, tratando de poner un, un aspecto adicional, somos directores responsables de esta etapa, pero no dictadores, no tiranos. Debemos tener topes, límites, como bien ha dicho el doctor Temple. Y como también ha referido el doctor Bayón, límites que importan no solo los que provienen de la ley, sino también los que representan exigencias a los resultados o planteamientos de la investigación. Cuando un fiscal plantea que existe mérito para formalizar una causa en base a los indicios que ha reunido, tiene que hacer el ejercicio que bien ha referido el profesor Bayón y tiene que salvar aquellas circunstancias que permitieran cuestionar. Acá, eh, extirpado los sesgos, he eh, cuidado de no incurrir en ellos, tiene que observarse esas circunstancias. Pero creo que eh, tratando de eh, centralizar el aspecto en las técnicas especiales, hay un espacio que también requiere reflexión de todos nosotros. La atmósfera, el hábitat, el espacio natural de las técnicas especiales de investigación, sobre todo las más intrusivas, atentatorias de derechos, son investigaciones secretas. Investigaciones en desconocimiento de quien es indagado y que ciertamente representa una afectación al derecho que tendría de conocer que está siendo investigado, de conocer cuál es el cargo que justifica esa investigación y cuáles son los términos de la indagación que en razón de ese cargo se determina. Que creo es aún peor los resultados de los actos de investigación que aquella investigación secreta, que aquellos actos de investigación han definido. Esta es otra manifestación de la potestad de indagar ejerciendo este ámbito de eh, dirección. Creo que en un, en un estado constitucional de derecho, aun cuando la constitución nos habilita, no puede haber poder sin control. Control formal y control sustancial, pero tampoco un autocontrol. ¿no? Como bien ha referido el profesor Temple, la tutela de derechos, el control de plazos, el reexamen, múltiples mecanismos que la propia ley ha fijado para mesurar el uso de esta facultad. Como bien ha referido el profesor Bayón, también existen en el ámbito doctrinal propio de la actividad probatoria posibilidad de cuestionar lo que logremos con el uso de las técnicas especiales. En consonancia con lo que dice el Tribunal Constitucional respecto de la proscripción de la arbitrariedad, el uso de esta facultad de montar una investigación secreta y dentro de ella acudir a las técnicas especiales también tiene que tener límites también tiene que tener límites pero estos es en consonancia con el programa procesal penal de la constitución en consonancia con las exigencias que también la constitución le ha impuesto encargado, delegado al ministerio público en resumen, ¿cuáles debieran ser los límites para montar una investigación secreta en cuyo seno se utilicen técnicas especiales Interceptación, las más nocivas, ¿no? La, ciertamente las más provechosas, pero también las más lasivas para el derecho de quien se estaría siendo sujeto de esta investigación. Interceptaciones telefónicas, ¿no? videovigilancias, este tipo de circunstancias. ¿Cuál debiera ser el límite? No, no está reglado, no está planteado, pero tienen que haber, porque el ejercicio arbitrario de esta potestad caprichoso resulta siendo atentatorio de este principio de proscripción de la arbitrariedad. Creo que allí tienen que mesurarse aspectos de proporcionalidad, de razonabilidad y de efectividad. Si no existe otro modo de conocer, como bien ha referido el profesor Bayón, de conocer aquel hecho que justificó la indagación, se justificará acudir a esto. Pero solamente nos lo debemos preguntar para el inicio de una investigación secreta con técnicas especiales. Esta pregunta no resulta válida también para luego de haber obtenido los primeros resultados, definir si la investigación secreta continúa, se extiende en el tiempo, si los resultados de las eh, indagaciones con técnicas especiales ya debieran hacer que se debele que alguien es investigado, por qué es investigado y qué elementos se, con qué elementos se cuenta para haberlo considerado como alguien indagado. Y habilitarle la posibilidad de, de ejercer todos los derechos propios de alguien investigado. Y la tercera pregunta es, ¿qué circunstancias debiera, debieran concurrir para poder dar término? Si es que no deben haber parámetros para exigir, usted debió terminar esta investigación secreta mucho antes de cuando lo hizo. no ¿De cuando lo hizo? Creo que es una reflexión que también impele el abordar los temas, las técnicas especiales, dado que su hábitat natural, el escenario principal, son estas investigaciones secretas. Una respuesta podemos tenerla a partir de la reflexión de la efectividad. Oiga, ¿no? o sea, si, si, no, si no se acude de este modo, no se pudiera lograr. Pero si ya logramos lo que buscabas, ¿se justifica mantener la investigación en este estado o extenderla? O por el contrario, ya se justificaba concluirla y develar que teníamos a alguien investigado que se ha conform confirmado aquella hipótesis con el uso de estas técnicas y por tanto se deba continuar conforme corresponde en la causa. Bien, con estas reflexiones tratando de haber eh, consensuado la posición del doctor y la, la posición del profesor, vamos a dar una segunda ronda para dar pie a las preguntas, estimado caballero. Bien, vamos ahora al tema de las preguntas para que puedan tener tres minutos cada uno, para que las puedan absolver Muy bien. A ver, vamos a... Eh, doctor Paolo, apóyeme con el micro, por favor. Llamar, por favor? Ahí el colega. Muchas gracias, doctor Paolo. Ahí está el micro, ahí está el micro, por favor. Ahí está la persona que ha levantado. A ver, levantó uno, dos, dos personas muy Entonces Vamos a hacer una... una vamos a absolver doctores. Les pido, por favor. ¿No? Cada uno, cada uno. ¿Está bien? Sí. Muy bien, colega. Muy buenas tardes, señoras magistrados. La pregunta es la siguiente, eh, respecto a las técnicas de investigación que realiza el Ministerio Público. Más que todo, una pregunta, un comentario a efecto de la función de la persecución penal que realiza el Ministerio Público. Si es, si la aplicación del artículo 324 del Código Procesal Penal en suiciso 1 y 2, respecto a la reserva de la investigación. Consideran que la utilización de esta norma, no una técnica, es una técnica efectivamente para que ustedes lleguen a la objetividad de la verdad, de este hecho con esta técnica o infracción de una norma desde el punto de vista de defensa, vulnerando el legítimo derecho a la defensa. Ese es todo, señor. Creo que por alusión, me toca, por alusión. Creo que toca distinguir tres planos, estimados colegas, tres planos. Una cosa es la reserva de la investigación que presupone el impedir que quien no es sujeto parte del proceso conozca los pormenores de aquel, es decir, un tercero no pudiese conocer que ha declarado un testigo en el seno de una investigación. No debe. Ese es el propósito del 324. Sin embargo, en el 324 también está regulado, y este, en otro ámbito, el secreto parcial de la investigación, que es otra cosa, es un supuesto totalmente distinto. En aquel, el investigado conoce que es sujeto de una investigación. Luego, conoce también los términos por los cuales es investigado. Usted está por homicidio, usted está por violación. Es más, conoce el, el, el, el, el itinerario de investigación, los actos de investigación. Sin embargo, un segmento, una etapa, una parte, de esa investigación es que le es reservada a él. A él. Se impide que conozca por un tiempo, por un tiempo, los resultados de un acto de investigación. Pero hay una exigencia legal para este ámbito. La disposición que ordena aquello esconderle los resultados de un acto de investigación, le tiene que ser comunicada. Tiene, es un derecho de aquella de persona ser comunicado por, con las razones que justifican dejar sin, dejarlo sin conocer el acto de investigación y los resultados del acto de investigación. Entonces, segundo ámbito. Una cosa es la reserva para terceros, para los terceros, el secreto parcial para el imputado, un segmento de la investigación, y la otra a la que yo me refería es el secreto absoluto de la investigación. No tendría sentido montar una videovigilancia o una interceptación telefónica en conciencia de que el indagado conozca, Está siendo sujeto de aquella medida. ¿No? Los parámetros de efectividad se estarían vulnerando en ese plan. Hubo algunos pronunciamientos, creo la Corte que pues, este, conforma el doctor, en ese plano, ¿no? que nos exigía eh, poder hacer conocer que está siendo sujeto de investigación los términos de la investigación, más no la, la, los resultados. Creo que aquello es incompatible con una lectura sistemática del propio dispositivo que nos habilita la investigación secreta. Dado que en él se fija el operativo de develación. El operativo de develación presupone que es justamente mostrar, sacar todo aquello que se ha reunido en el seno de una investigación secreta. Entonces, son parámetros distintos, estimado doctor. La reserva para terceros y la investigación. Las partes la conocen todos. El investigado sabe que está siendo investigado, sabe qué actos de investigación se han dispuesto y conoce los resultados de ese acto de investigación. Las, el secreto parcial, el investigado conoce que está siendo investigado, pero también conoce que una parte de esa investigación le está siendo sustraída de su conocimiento por un tiempo. De hecho, la regla precisa que si queremos extender en el tiempo el haberle ocultado esta parte de la investigación, se tiene que acudir a la judicatura para que aquella autorice extender en el tiempo aquello. Okay. Y la, el secreto absoluto, nadie conoce o nadie debiera conocer que está siendo investigado ni que, de qué manera y qué se logra en ese tiempo Muy bien Muchas gracias estimado doctor, si algún doctor más de la mesa quisiera absolver la pregunta o oh, esperamos la siguiente pregunta Muy bien, algún otro colega más Muy bien, tenemos al colega eh, Muy buenas tardes Manuel Andrés Coelho, abogado señores fiscales, muy buenas tardes eh, La consulta, bueno, era o la pregunta que les quiero realizar es a razón de una práctica que se viene siempre realizando que es, por ejemplo, el tema de, de las investigaciones contra los que resultan responsables. Se puede advertir, por ejemplo, en la disposición que, que, que sí se, se, dentro de los actos de investigación, se investiga una persona en particular. Sin embargo, no existe ninguna disposición que ponga a esa persona como investigado, ya de manera, digamos, formal. Entonces, ¿de qué manera el, el Ministerio Público se autocontrola? Porque, porque si esta persona quiere, digamos, presentar una tutela de derechos, presentar una un este un control de plazo, eh, no podría, porque propiamente hay un, hay un secreto de una reserva de la investigación. Entonces, ¿qué cosa es lo que, qué hace el Ministerio Público en estos casos? ¿Hasta cuándo podría durar ese esa situación? Bien. A ver, sí, ciertamente. Este es un uso, yo lo hablo a título personal, es, es un exceso. Así como dije, para poder, para poder ponerle topes al uso de la facultad de una investigación secreta, y, si, existiendo condiciones para tener que develar la investigación y continuar en, en vista de todos, cuál es el término de la investigación, lo mismo. Si es que alguien, un señor fiscal, acude a la denominación, los que resultan responsables, para, ahí tiene múltiples consecuencias, porque si no hay indagado, no hay derecho de defensa, no hay derecho de peticionar actos de investigación, y creo que lo más eh, trascendente es, no hay plazo. No hay plazo, ¿no? porque el control de plazo se sustenta en razón de la vulneración del plazo razonable. Entonces, si no hay imputación, no hay derecho a plazo razonable para controlar el plazo. ¿no? Entonces, si existen condiciones para relacionar el hecho objeto de la indagación con una persona, y no obstante existiéndolas, no la incorporo formalmente a la investigación, creo yo que esta eh, pudiera representar una, una vulneración, ¿no? porque se estaría limitando la posibilidad de indagar en conocimiento de aquel y de, y de ejercer todos los derechos propios a esa situación. Pero como ven, esta es una manifestación del de control al, de, al poder de dirigir la investigación, porque es el señor fiscal. ¿O es el representante del Ministerio Público el único que puede fijar esto en ese plan? ¿no? ¿Quién es el indagado? ¿Quién es el sospechado? Bien, eso por mi parte, el doctor Temple. Sí, para complementar solamente, no hay que ver las fases o subfases. ¿Qué pasa si se trata de una denuncia a crímenes en la que se tienen que realizar indagaciones previas? No sé quién es el, el investigado. Desconozco las circunstancias del hecho criminoso. Hay que ver, ¿no? Y no se olvide también que las diligencias preliminares, y ya no hablo de indagaciones previas, diligencias preliminares, no se olviden que tienen el propósito de determinar si ese hecho aconteció o no. La delictuosidad del mismo de individualizar autores y partícipes. Si no tengo autores ni partícipes, ¿a quién debo aperturar? O sea, hay que ver el, el estadio procesal en el que nos encontremos, no complementando lo que referió mi colega. Sí, algo, algo adicional y de pronto compartir uh, alguna experiencia concreta. Yo soy fiscal anticorrupción de Abancay, que queda en el departamento de Apurima, un lugar eh, que está eh, en, en los márgenes de, de extrema pobreza. Por ejemplo, recibimos denuncias que hace el MIDIS, el Ministerio de, de la Mujer, me parece, eh, denunciando la apropiación del dinero que se les dio a los comités de Calihuarama, que es un programa social del, del gobierno. Entonces, no rindió, se le habilitó 2.000 soles y solo rindió 1.800, y hay este, 200 soles que está pendiente y, por tanto, se ha configurado el delito de peculado. Aun cuando... Yo tengo otra, otra posición respecto a, al, al hecho en sí, pero eh, nos ha tocado las instancias superiores eh, decir, y denuncian a todo el comité, desde el presidente hasta el último. Son cinco o seis personas que son generalmente de escasos recursos, no pueden contratar a un abogado eh, y hay una carga impositiva que le, que le pone el Estado al ser denunciados Entonces, si yo abro investigación, no contra los que resultan responsables, sino contra todos ellos, sin haber identificado, por ejemplo, quién de ellos tenía la administración de caudales, me parece que es una actuación desproporcionada. Entonces, yo no convengo en que en todos los casos donde se señale o se indique a una persona que ha cometido el delito, si es que no hay condiciones objetivas para hacer una imputación respecto a lo que han hablado en la mañana, debería eh, abrirse eh, proceso penal respecto a estas personas. No hay condiciones de hacer una imputación. Segunda, hay una carga impositiva, una carga emocional, porque todas las personas que están en condición de imputados, pues hay un tema emocional, psicológico, ¿no? Y, y, y todo ello. Entonces, para hacer un ejercicio del poder que tiene eh, el funcionario fiscal, tiene que también ser proporcional en su actuación. Ahora, eh, bueno, respecto, hay un poco de sentir de que no hay plazo con, con las investigaciones contra los que resultan responsables. Bueno, no hay plazo razonable de pronto, ¿no? pero si hay un plazo, los plazos legales están en la norma, y el control en todo caso corresponderá pues a la vía administrativa. Y, y bueno, ya se ha señalado la, la importancia de la efectividad de la utilización de las técnicas especiales de investigación. Claro que en algunos casos se afectan derechos fundamentales, principalmente derecho de defensa al no tener conocimiento, por eso su aplicación entiendo que debe requerir un ejercicio de ponderación el test de proporcionalidad, ¿no? Con los subprincipios que ya todos conocemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero invitar al doctor Pablo Aldea para el reconocimiento, por favor, a los tres fiscales que han estado con nosotros en la segunda conferencia anual de abogados penalistas. Doctor, por favor, con mucho cariño, con mucho respeto. La conferencia anual de abogados penalistas es justamente un espacio que difiere mucho de otros eventos paralelos, porque aquí, en este espacio, no solamente se congregan abogados litigantes, sino también fiscales del Ministerio Público, magistrados del Poder Judicial, para abrir el debate a todos los campos o escenarios donde los abogados ejercemos el derecho penal. Muchas gracias por acompañarnos, porque enriquece esta tarde el debate académico penal. Gracias, doctores. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar. Ahora y estuvimos a los fiscales. Ahora tenemos...